Amigos, lo prometido es deuda Les prometimos que hoy vamos a estar Con el diputado de Morena Alejandro Carvajal Hidalgo Y aquí lo tenemos eh. <risa> En vivo y en todos por favor Las risas y los aplausos los Qué Soy su director. Solamente por él me podría afiliar a Morena. Todos los partidos me coquetean, pero solamente hay un morenista que me podría convencer de afiliarme y ese es Alejandro. Ahora Caracán. resulta si este tiene el corazón de condominio, pero bueno, no vamos a quitarle protagonismo Tengo a nuestro invitado. Ah, nuestro invitado. ¿Cómo estás, Alejandro? <risa> qué gustazo verte bien, y además, qué bien, bueno bien, que bien. te animas a venir a echar desmadre aquí con nosotros. Sí, me gusta la, la forma en que trabajan en el medio. Está, está muy bien. Además, para que la información llegue a todos, no nada más al círculo, famoso círculo rojo. rojo. Acá sí. llega, pero al círculo rosa, también. <risa> a todos los círculos a todos que tanto necesitan la información. Aquí amamos a todos los círculos, menos a... poquito al rojo, a mucho poquito. más a nosotros. Alguinda. Alguinda. Alguinda al guinda, no, ¿verdad? No. <risa> Depende de... ¿De los guindas auténticos o los guindas nuevos y faroles? Los pristas, ¿verdad? Los nuevos. Ajá, eso es más bien el rojo que ah, pues quemado. eso podemos empezar a hablar de los que se han incorporado. ¿verdad? A ver si no mi... me jalan las orejas. No, pues es que es lo que hemos visto. Que hay como un pleito. Bueno, no un pleito, pero sino que hay como este rollo de que dijeran por ahí los de Harry Potter. Los sangre sucia. <risa> sangre sucia inmunda. Y los de cepa pura. Los, los de pura aleveras, sangre Los media sangre y los. Los moguls y los que no. O sea. Exacto. Y hay un tema aquí con los eh, de morena, ¿no? Que hay gente como tú. Que arrancaron con el partido desde hace mucho tiempo, desde las redes de ciudadanas de Andrés Manuel López Obrador, y muchos se fueron como agregando, y todavía hay una nueva camada de los que ya vieron burro y se les antojó viaje. ¿Tú qué opinas de todos estos? No, pues de los que vieron el burro, pues que se sigan, que se le suban a ver si lo montan, ¿no? ¿Ah? No, a ver si no le sacan los ojos. A a si no bueno, hay, hay, es, Morena es un tema bien interesante, saben que empieza realmente Ciudadanos, fue un partido que sí se suman políticos, pues así como Barlet y esos, pero sí, la, el grueso era una población harta de los políticos tradicionales o de los partidos tradicionales que dice, quiero un cambio, y no nada más era gente de izquierda, era la, la ama de casa, el albañil, el obrero, el Soldado, netamente ciudadano, el grueso, que decía yo quiero que, que llegue un, un cambio otra vez, lógicamente en este caso el que encabezaba era Andrés Manuel, pero atrás, muchos piensan que Morena surge con Andrés Manuel no surge, sí, no, con sindicatos sí. con gente que estuvo en, en luchas pues, históricas, no amas de casa, obreros, sobre todo también campesinos. Y bueno, ahí surge, ¿no? Después, para llegar al poder, Andrés Manuel en 2018 tiene que recapacitar y llama a un pacto nacional y suma a todos, pero en las anteriores elecciones, que eran dos anteriores, pues se fue prácticamente con los mismos, no pudo ganar, uh -huh. se quedó al margen, y en la tercera pues tuvo que llamar aparte de lo que se le denomina la mafia del poder. No, era necesario. ¿no? Oye, ¿tú crees que era necesario? Yo creo que no, pero a lo mejor eh, él pensó que no, ya quería asegurar, ¿no? Y ad además eh, como contención lo hizo porque tenía que contener eh, la transición y ganar y que no lo estuvieran atacando tanto. Entonces, es una parte de la oligarquía o de grupos fuertes de la política tradicional para poder sostener su proyecto en los seis años. Es entendible. Para que no hubiera, si hay golpeteo, que no hubiera tanto, uh -huh. que estuvieran varios de los que estaban. Y también hay que decirlo: hay gente que tiene experiencia, ¿no? Y, y que, bueno, sabe manejar la política, tiene colmillo y es uh -huh. necesario en cualquier proyecto. Uh -huh. Es como te, yo siempre pongo el ejemplo: era necesario, tú llegas, tú tienes creo que hay un equipo de fútbol de aquí, ¿no? Del, del Puebla. Bueno, del no, no, Periódico central. Bueno, de algunos periódicos <ríe> tienen su equipo. Ah, sí. El combinado Mañana vas a ir a primera uh -huh. con tu mismo equipo. Pues, sí y pues no puedes tienes que llamar a los de ya primera división no vale. el Puebla los Lobos tienes que llamar a los de fútbol gay tienes que llamar a todos a no nada buenos. más a los gays sino a todos para armar un grupo que te permita competir en la primera o en la primera división de lo contrario pues te van a sacar a patadas al primer partido es natural pero bueno el tema es que ya se metieron más de los de la primera división <risa> y los demás ya los dejaron ya ni siquiera en la banca o vendiendo las aguas no ellas sí, son muy cachirules oye y más... ese perdón, fue el problema <risa> Puro que, chino, no voy... que, te, que te interrumpa precisamente me estaba acordando ayer eh, a mi amigo Agustín del PT que lleva tantos años o sea no mames es un chavo que empezó ah, en... Agustín te no el... sí que empezó en el PT desde chavito pero desde Chavito, así como tú en el de este cuate también y apenas le dieron una coordinación, le dieron una, una coordinación a Andrés Cholula. Cuando llega el, el, el un espejo como Toño López ah. y le abren las puertas del partido, ¿no? Y digo pues, qué sí. pinche injusticia. Sí, mire, yo yo fui de los de la suerte, ¿no? Yo sí empecé a trabajar en otros temas más allá de los partidos desde antes. Empecé a agarrar un poquito de experiencia social, pero tuve mucha suerte porque en la primera de cambio fui candidato pero muchos compañeros la verdad que habían trabajado inclusive me tocó gente que tronó sus pequeñas empresas eh, porque eh, querían porque le, le metía dejaron de trabajar le metían no necesariamente una candidatura a las brigadas hacían pintas bardas etcétera y pues hasta se divorciaron <risa> hasta pues sí y ahora pues la la revolución no hace justicia y los que están comandando son los que estaban eh, nos agredían o los que estaban en contra de nosotros y sí hay una, una, un clima muy fuerte de, de enojo natural. Uh -huh. Y creo que un partido tan importante como Morena, porque es importante, pues, gobierna todo el país prácticamente, debería de tener una lista, es lo que hemos platicado. Primero una lista de profesionistas de izquierda o sociales. Claro, decir, ¿sabes que aquí <risa> qué? Aquí tenemos un ingeniero de la universidad tal, tenemos... Asesores, o abogados que, llaman, que apoyaron el causas Exacto, ¿no? una lista de profesiones para que no nos digan, no, es que usted apenas fue una cita muy importante nos va a decir con quién. La <risa> que ustedes nada más saben repartir periódicos, ahí ¿sí? Ustedes están acostumbrados al activismo. Pero el, el periódico nombre. bien que le pega a los perros. <risa> los <educa. O> Entonces, <risa> metieron ese discurso y piensan que la gente de la sociedad no puede asumir un cargo o responsabilidad. Claro que hay mucha gente. Que tiene la capacidad y, y, pues, también estudio para hacerlo, ¿no? Simplemente nos ha faltado organizarnos, que es la maldición de la izquierda. Oye, a ver, voy a ponerse, ponerse de acuerdo. ¿Sí? ¿Me vas a permitir Entonces, poner palabras super en tu boca que no puedes decir? Estás emputado. He estado encabronado por eso desde hace mucho tiempo. Ya dejamos descansar a Barbosa, pero cuando llegó él hizo lo mismo, pensamos que iba a cambiar, lo apoyamos y sumó prácticamente a los números de antes. Y cada vez más se suman otras personas. Mira, es, es un tema a veces entendible. Un, un, hablo de, hablando de Puebla, un lugar donde hay mucho dinero en un segmento pequeño. Y los que ten, tienen dinero y estaban acostumbrados a vivir del erario, porque sus grandes fortunas, si, si vas a las torres JB, pues son de los contratos del gobierno. No es que haya sido, ¿no? Y otras. Y cuando... Dejan de percibir algún tiempo pues, Recursos porque hay otro partido Ahora dicen, bueno, vamos ahí porque ahí está el dinero ¿no? uh -huh. Es natural que la Como dicen, la pequeña oligarquía o la, Los empresarios, pues, tampoco son los más grandes Pero los fuertes de acá, se sumen Para buscar eh, Ver de dónde sacan Sí, porque pues, ellos nunca supieron, siempre estuvieron en el presupuesto Y cuando no están Pues se sintieron feo, ¿verdad? Pues, bajaron sus, sus, sus temas, ¿no? Entonces, eh, eso es totalmente natural En un régimen eh, nuevo, ¿no? Pero sí hay que controlarlo, hay que... ¿Crees que tiene que haber como una ala de morenistas eh, que, que se reúnan? Como dices tú, falta organización que convoque o alguien convoque a todos ellos que pues tomaron hasta no sé la eh, avenida Reforma cuando le tocó apoyar a Andrés Manuel a aquellos que estuvieron de los primeros candidatos de, de netamente de las redes de, sí, de ese entonces yo creo que sí hay muchos que se están sumando ahorita con albores están ah mira buen saliendo o sea, desempolvándose porque algunos ya están muy grandes ese es el problema uh -huh. ya son gente adulta mayor ya llevan 25 Ay, años. Y otros. Y bueno, los que más o menos pues, estamos más chabones, chaburrucos, pues todavía... Todavía nos no nos bien, muchos, Porque Morena se formó sobre todo, con, si ustedes lo ven, con cuadros campesinos de edad, de los que venían del Partido Comunista ah, claro. o de los sindicatos, o con universitarios que eran en ese entonces de 40, 50 años, ¿cierto? ya tienen 70 años. Entonces, no hubo un relevo generacional. Uh -huh. No, no existe, ¿no? Entonces apenas algunos están ahí como que... Pues yo siempre trato que la mitad del equipo que tengo sean de jóvenes, ¿no? Por lo menos yo traigo gente de 20, 25 años. La chaviza. En promedio la verdad sí traigo como 10 o 15 personas que son de, de esa edad y que en un momento ojalá que puedan asumir un liderazgo, porque también pues el liderazgo sí. político pues es difícil. Eh, tiene que tener experiencia y mucha seguridad y tienes que darles juego. Sí, por supuesto. Y es importante este relevo generacional, ¿no? Y, y en todos lados. O sea, yo, por ejemplo, no me imagino escribiendo o comunicando a los 70 años a chavitos, ¿no? O sea, no imagino... Imag Pero así suele pasar con todos estos políticos, ¿no? Imagínate ahí a mi Blanquita Alcalá después de tantas pinches legislaturas, otra vez ahí levantando ya la huesuda, ¿no? La mano. Bueno, todos los... Ya lo que les quede, ¿no? Lo que les quede, pues sí, porque... Y son personas que se aferran tanto como dices... Al poder. Al poder, porque es de lo que han vivido todo el tiempo, de lo que han vivido todos estos años, que ya no saben hacer otra cosa, ¿no, no y pues además se forman círculos de intereses muy grandes. Y ese es lo, el problema, ¿no? Cuando hay círculos de intereses y tienen dinero... Pues lo que pasó en las consejerías, que es de todo sabido, que los que tienen recursos económicos o están ligados a las estructuras gubernamentales son los que son consejeros, la mayoría, ¿no? No todos, pero la mayoría. Y eso hace que lleguen los mismos y se vayan reciclando. Oye, y bueno, ahora. Pasando a los temas legislativos, ¿no? Sobre todo las señoras que van a decir, bueno, y ese chavo está guapo, tiene ojos verdes, <risa> ¿Qué se ve bien? Hace? pero ¿qué hace? Pues que coopere para la pre <risa> <risa> Vamos a pasarle acá la, la tanga para que le ponga algo Para ahí. que le ponga, le vamos a mandar a Alejandro Carvajal ahí para que le vaya poniendo Un a la tanga, de la tanga, sí. por favor, señora. Voy la, pero, pero la causa. Va a estar apretado. No, que pero bueno, así como lo ve, bien guapo, ale Carvajal. También, bien chambeador Bien chambeador y bien listo. Y eres diputado federal este por el distrito 6, donde andas movido. Pero también has dado muchos resultados porque tu tema es muy social. Y polémico. Es polémico. Yo traigo. Soy, soy, no, soy, no creo que sea polémico. Simplemente creo y siempre he dicho me metí en esto para dar la cara ¿no? Bueno, eso es bueno, dar la cara y hablar también A veces sí soy crítico, pero siempre trato de tener datos y hacerlo bien Pero sí sí me molesta lo que sucede Y a veces sí, pues inclusive he enfrentado a, en declaraciones políticas A funcionarios de alto nivel, ¿no? Y eso a veces cuesta un poco en la carrera Porque pues se van, como diciendo ahí, ¿no? Pero bueno, da más satisfacción diciendo por lo menos... Y después ya no estoy, por lo menos hice mi chamba ¿no? y puedo <risa> contar no algo a, a, mis, ¿A, mis hijos? a mis hijos o a mis novias o a lo que sea. ¿no? Entonces es importante pues, ser auténtico en la política y en lo que haces. ¿no? Uh -huh. Imagínate si tú como comunicador no hablas de lo que ves, te quedas callado. Vas a, a pedir lanas si, si, por callarte, pues ¿para qué, pa, pa qué estás acá? ¿no? Entonces creo que sí hay que ser auténtico, cuesta y además pues no yo no tengo financiamiento para lo que hago más que lo que me pagan. No llegan porque saben que es diferente mi tema, ¿no? Entonces sí cuesta lo doble, ¿no? Pero es importante y creo que ha funcionado. Al fin y al cabo he salido avante. La reelección fue muy importante. También, o sea, no todos se religieron. No, y aquí la ATT fue un tema rudo. Pero, pues ahí estoy vigente, ¿no? Todavía y estoy acá con ustedes. es que yo no sé si puedo preguntar eso como que que qué? bueno si pero lo voy es no a es tema social me o sea, salté la pregunta no ajá es es más bien lo que quería saber era uno eh, la gente que de repente pues anda despistadona y no toda la la, la bueno no las, la gente que nos ve en la casita y que sobre todo es un público muy ciudadano que nos ve en central de repente no no capta qué es lo que hace el, el diputado federal pero tú ya has abanderado varias varias causas y varios temas en cuanto a legislación más o menos qué es lo que Mira, hace yo el... yo como abogado trabajé mucho para sindicatos oh. Sí, eso sí. Y para unidades habitacionales, entonces yo manejé, he manejado el tema de, esa, de ese tipo de leyes, uh -huh, uh -huh. logramos en temas de Infonavit importantes, convenios, leyes, ahorita sacamos algo de FOBISTE, que no fue todo lo que queríamos, pero sacamos temas importantes de FOBISTE para los que nos estén escuchando que sean trabajadores, cómo se llama, federales. Les voy a comentar rápidamente que en qué les beneficia una, una ley que salió hace aproximadamente semana y media uh -huh, ¿sí? Porque a veces nos falta traducir eso, sí, y eso también eh, es parte Para de la todos los usuarios de, de Fubiste, Pues ya se son asignaturas, asignaciones directas de los eh, de los créditos, ya no son eh, sorteos amañados ¿sí? Ya va a haber rene renegociaciones de, de UMAS a pesos Ya no hay las eh, las famosas UMAS ya, o las veces salarios mínimo Sí eh, se hacen mejores condiciones de crédito de acuerdo al salario y al grado de vulnerabilidad y estudios socioeconómicos. La reestructuración, ya va a haber un programa general, porque ya pagabas casi tres veces el valor de la casa. Entonces ya puedes renegociar No se logra todo, pedíamos mucho menos el costo del interés, uh -huh, ¿sí? uh -huh. menos que el, que el comercial, que es de 8 puntos al 8%. Pero bueno, ya sacamos algo, la bat fue una lucha interesante y también ahorita sacamos algo de madres eh, de las que están en gestación uh -huh, uh -huh. ¿sí? para que puedan recorrer sus semanas antes o después del parto como ellos quieran como ellas quieran ¿no? ya se aprobó en el Senado eso son lo que hemos trabajado pero sobre todo los temas de pensiones hemos, hemos manejado mucho y temas de, de todo el tema del sistema de vivienda mexicano o sea, volver más humano todo el tema del sistema de vivienda que, Ay, sí. que es una bronca ¿eh? o sea, sí. uno termina sufriendo bueno, estamos hablando en específico del infobiste pero, híjole, el infonavit infierno apenas Nacho Mier estaba platicando en su rueda de prensa el domingo que conocieron a una familia que ya llevaban que le habían pagado la casa tres, ¿Tres veces? veces y la seguían pagando en... no, y hay, hay, hay varias ¿no? Y luego también otro tema es ¿y qué hacemos los que no tenemos Infonavit, Fobiste ni nada de eso? ¿no? ¿Y la venta está al diablo? ¿Al pinche sí. banco? En... ¿A la caja popular? Sí, no, ¿no? Ahí, ahí se necesita que se re que renazca el Instituto de la Vivienda del Estado. Uh -huh. No hay Instituto de la Vivienda del Estado ni municipal. Y el sí, Instituto sí, del pero... Suelo debería de existir para eh, lograr compras consolidadas de, de tierra baratas y financiamiento para casas económicas como en el DF. Ahí una casa te puede costar un departamento 900 mil pesos, pero no se te va a 2 millones con el crédito. Es un crédito totalmente blando donde a lo mejor un departamento... Y hablo de 900 mil pesos, que en el DF normalmente vale 2 millones. No, sí, sí, sí, es, un, son hablo, unos huevitos. No sé, pues hay un, un departamento de 900 es un regalo, sí. comparado con lo que realmente vale. Entonces, es lo que la tierra es lo que te está encareciendo mucho acá la... Y aparte estás comprando aire, ¿no? Porque aparte es un departamento en un edificio, o sea, realmente la tierra es, es muy poca a sí. comparación de todos los... Y todos vivimos sobre ese cachito, ¿no? Sí, o pero sea. ojalá que hubiera, aunque sea aire, pero para todos, y edificios y aire económicos o sea, es un reto que afronta México y, y puebla más, porque uh -huh. no tenemos un sistema de vivienda estatal. Lo acabo, lo acabó. Rafael lo extinguió claro, todavía claro, claro. y anteriores gobiernos. Y entre otras cosas. Sí, hicieron la colonia de los periodistas, algo interesante, algunas colonias. Pero no nos tocó, a no, nosotros nos tocó. No, eras cañito? crítico, tú no te vieron, ¿no? Oye, Dios quiera que ojalá por tu mente pase, ¿Pase? ser como presidente municipal o Y hacer la colonia el, de periodistas. ¿no? O darnos casas a todos los que no tenemos derecho a casa. De los youtubers, la colonia. Sí. La colonia de youtubers, ¿no? El TikTok ya va a ser. Así este, si es, Avenida Luisito güey. Comunica. Vaya dato perturbador. Porque mira, la gente, todos, si tú haces una encuesta... Casi el 70% renta, y si no renta vive de arrimado, porque así es la realidad con su suegro. Ay, te suena bien feo. No, es pues la realidad, ¿no? Bueno, yo de Y te estás gastando si rentas el 40% de tu sueldo ¿Y qué comes? ¿Y si tienes hijos, ¿a dónde vas? Entonces... Ese es un problema que no se ha atacado en este sexenio el mundo casi chilla porque eso le pasó sí, Durante pasa, años, rentó y rento y, rento y 10 no años de... rentando O sea, aparte es que ese es el tema El acceso a los créditos Y sobre todo en una ciudad como Puebla Que tienes tanta especulación inmobiliaria y Es un, un cártel y, O sea, claro. es increíble que en San Andrés Cholula En San Pedro, en Guautlán 5 Tan solo conseguir casa en Puebla Municipio de Puebla Capital ya Es una, es una no. locura y es carísimo y aparte subió el material entonces sí se necesita hacer un, un, un ejercicio importante en ese sexenio Andrés Manuel pues, le metió más a las obras grandes y dejaron un poquito al margen el tema de el tema social el sí. tema de vivienda pero sí creo que el, la, la que viene o el que viene no sé quién sea uh -huh. a la Presidencia de la República tendría que retomar un tu corazoncito no late por alguno de los tres que pues son? fíjate que yo me he pronunciado por doña Claudia Vaya, pero pues, también sería respetuoso institucional. Ay, ay, ay, ahora resulta, mira, nosotros ya nos pronunciamos por ti, ya nos, también nos pronunciamos por Claudia, ya nos pronunciamos por Nacho, ya nos pronunciamos por, por pronunciamos, Armenta, una vez bueno, hasta por Julio, vamos a terminar. Pero bueno, ¿y tú cómo, cómo ves, por cierto, eh, todo este tema que pues está muy... Eh, eh, pues muy en boga, ¿no? De las Bardas. ¿Hay Bardas con tu nombre? Eh, no, no hay Bardas. ¿No, sí, no, ¿No has entrado a la moda de las Bardas? No, pues ah, yo creo prima. que voy a voy a tratar de evitarlo. Prefiero hacer otros tipos de. tal vez digital. Ah, mira. Ay, por eso me cae bien el de Carvalho. ¿Por ¿Por porque piensa en otro. Mira, otro de bueno? nosotros criticábamos al PRI y decíamos, "Qué asco, ¿no? Las Bardas, los las matracas, y confeti y los eventos estos que parecen feos de, de acarreados, y sí, estamos no es, regresando sí, a, lo mismo. a eso mismo, entonces pues no puede ser yo creo que hay muchos medios ya que puedes tener revistas sí. temas digitales para inclusive, para acceder al público a, a lo mejor la vara es muy atractiva porque la vela va mucha gente uh -huh, uh -huh. ¿no? Pero sí te lo ser más barata, me imagino. Pues, con hay, a, a lo mejor en costo ¿no? sí, ¿no? Te cuesta 300 pesos una bardita, ¿no? Pero, pero, ay, no, mira, pero si al final. Es si quieres una este, pero no, yo, no, yo, no, yo voy a hacer, o sea la de mi casa. A lo mejor te dan de, una regidoría, porque ah, pones 500 bardas y ya dicen, ay, bueno. Ah, es ya una regiduría regiduría oh, hoy, mira, mira, mira, mira. voy a, voy a representar todos los balcones del sur. Mira, pues, o sea, ponle 500 bardas no, sale Carvajal y te hace regidor. Mira. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Mil, mil, mil. Mil. Ah, Mil bueno. Y además Entro por acción, acción afirmativa A ver, déjame Ah, 500. sí Entro por la acción afirmativa Y presentas tu juicio Y a lo mejor hasta a Diputado a ver, local espera. A ver, vamos a sacar Vamos a sacar cuentas 500 bardas por 300 500? Son Son 150 mil pesos Puedes pedir un crédito bancario. Ajá. Y ya, Dios, este, la casa que tanto pujé para la sacarla, la, la hipoteco. <risas> Empeña tu parte de central. Tus pues acciones la yo esquinita. te las agarro y, y mira, ya, pero es que eso, ya ese es un tema de, lo, de la política, no parece ya que es como una prebenda de y, te encargo, y, te, y, te, y es grave, porque conocido. mira, ya Morena con la austeridad salió hasta peor, yo lo digo. ¿Por qué? Porque ya es muy difícil que un candidato, que un candidato llegue si no tiene un se supone que el hijo del pueblo, el hijo del campesino, del obrero, del, del maestro era el, era el que tenía que llegar y ahora si no tienes ganas la famosa encuesta con bardas, con lonas y la chingada regalan tortilleros ya, ya no puedes ganar una encuesta sí, eso sí. es lo grave no y aparte como nosotros ya no tenemos acceso a recursos federales con la diputación pues quién va a jugar una diputación la verdad una campaña real de federal te cuesta 3 millones de pesos a y, la y, madre. barata 2 millones pero ya barata no entonces ya, y lo más el partido debería hacer darte los elementos pero bueno hay que pero creo que la mejor carta de presentación es como en tu caso trabajar pero sí es difícil que te conozcan todos porque okay. es, imagínate cada distrito son 400 mil habitantes uh -huh. o más con los ya no se sabe porque los censos ahorita están <risa> también hay complicaciones de ahí entonces eh, yo le calculo que nada más en la zona de Puebla capital tenemos más de 2,300,000 millones mil habitantes uh -huh. y se dice que dos millones y por la población flotante estudiantil entonces llega con tu en vivo a las 2.000 y pues está muy difícil. ¿no? Sí, está, claro. Yo traigo 75.000 seguidores, con orgánico, y, y el, en TikTok orgánico 50.000, pero, pues, bueno. pero son públicos que pueden ser de Tehuacán, de Cholula, de Tlaxcala. Pero como luego los que les comentan en Malasio, ¿no? Es, y aquí es, yo, yo le meto Malasia. mucho esfuerzo a, a mi forma, ¿no? Casi orgánico todo, pero... Eh, pues sí, necesitas a veces revistas y cosas así. Oye, ¿te gusta tomar? ¿Bailar? Cantando. Tomaba en la universidad, ya no tomo casi. Ya no tomas. ¿Tomo? Un fiesta? Poco, ya poco, poco. O sea, para que hiciera campaña en la fiesta, en la pachanga. No sí, sé, para que no hicieras algo. Pues sí, porque ya hay candidatos que cantan, ¿no? Podemos ir a grabar algún, algún restaurante. No? ¿Pero tú en específico tienes alguna aspiración? Eh, sí, lo puede decir. Lo he, lo he mencionado, vaya, sí, simplemente, pues vaya con la. Reserva de la ley que sí me gustaría seguir en la carrera política y, y en algunos sondeos salgo ya eh, bien para el municipio de Puebla. Hablo de sondeos de encuestas. Uh -huh, uh -huh. Estoy trabajando bien. Entonces, si en tu casa llega la encuesta por Alejandro Carvajal <risa> Yo no lo dije eh? <risa> Yo lo digo chinga. <risa> <risa> eh, eh, Jonah nos vas a sacar un susto con el IE No, porque él no lo está diciendo Ah bueno, él no lo está diciendo pero no tampoco, tampoco lo puede decir uno sí No, no, pero, no pasa nada No No ah, estamos en proceso electoral ah, bueno, todavía No, no eso, dijimos ¿no? para qué no. cargo de un popular Hablamos de un futuro, de un futuro sí, sí, probable sí, sí, sí. Probable, ojalá en los X-Men, que es este, del futuro pasado. Soy, sí, me considero una persona de, de que nazco con la vocación del servicio. Mi mamá fue maestra rural. Sí, entonces, de ahí también papá fue activista, me nace la, la, el, pues el servicio, también muchas de familia estuvo en la iglesia, <risas> ¿verdad? En el, los voluntariados. Entonces me gusta, me gusta el, el servir y creo que se me ha dado. Sí, me satisface, me llena la verdad mucho. ¿Sí? Y ojalá. Que se me dé el, el seguir, pero también hay que estar muy mentalizados para no volverse locos si no le dan otro otro cargo. Si sí, no va, no te vaya a pasar como mi Blanquita Alcalán, ¿no? Que seguramente ahí la va a llevar la cara y le van a levantar el. Ya besito. suelta, Blanca Alcalá <risa> Yo me está obsesionado con Blanca Oye, ¿cuál ha sido una momento? de las satisfacciones dentro de tu distrito? O sea, cuando vuelves. Ganarle antorcha cancela. Ah, o sea, la verdad sí, la verdad sí le atinó Cuando se le gana, yo, yo veía la elección de Soraya muy complicada, ¿no? De entrada yo era inexperto, yo quiero decirlo, no vengo de otro partido. Pues sí le entendía el discurso y así todo el rollo, pero uh -huh. no sabía de estrategias. Y ¿sí? ahí empecé a foguearme. ¿sí? Y sí la veía muy fuerte a la señora. Y luego la antorcha que no es nada más mapachera. Y recurso, Entonces, Pero sí. bueno, me arrastró Andrés Manuel hacia arriba. ¿no? Uh -huh. y, y Bueno, sí, pero en la primera. Salí bien porque fui el segundo más votado de todo el estado después de Tehuacán. Mira. Pero sí traíamos una fuerza de, de obradorismo, fuerte muy importante. Y la segunda ya me agarré más experiencia, ya tenía... ¿A quién te enfrentaste en la segunda? A, a, a tu amiga Citlali Seca. Ah, ¡Ay, mire! ¡Citlaly su amiga! <risa> ¡Oye, me tiene bien estorcado! <risa> ¡Oye! Ya no nos va a estar esperando que venga la Norescam no, no va a venir, aquí no va a venir, espérate, ¿qué pasó? Acá, acá era puro pedigríguez, ¿qué pasó? Entonces, Pero. bueno, gente yo de nivel... política de género. Gente de no, ya me van a decir eso, pero bueno, oye, yo pero tratado. pero aparte le... le... la Citlán. Citlán y... bueno, el PRI... Era, era experimentada, ya había sido sí. diputada de ese distrito, era conocida, no fue fácil, la verdad, yo creo que era de las candidatas más fuertes. ¿Qué son las que Y, y es buena, eh porque sí sabe mover a la gente. Y sabe mover reales. El distrito 6 toca... Para que te des una idea, toca desde arriba, desde los estadios todos Ah, no Hasta, hasta clavijeros Son super priistas, ¿cómo lo hiciste? No, pues tenía ya mucha base priista Porque ella estuvo en Peña Nieto y sí te entregó muchos recursos ¿no? Ella tenía mucha, muchas uh -huh. escuelas, muchos comités Y grupos Pero bueno, ya habíamos trabajado La uh -huh. verdad, En la pandemia hicimos un, un programa Y logramos entregar Más o menos eh, como cuatro mil despensas Gratuitas Y otras como cinco mil a mitad de precio uh -huh. Lógicamente no en campaña, fue en pandemia y eso nos dio mucha fuerza. Y también cuando salen las nuevas leyes de Infonavit y modificaciones, se beneficiaron a muchos conjuntos habitacionales con convenios y creo que eso detonó en... Funcionó y sirvió. Y la verdad también yo le agradezco mucho a los maestros que yo creo que el 70% de las escuelas estaban conmigo por algunas actividades que había hecho con gestiones, y logré... Eh, ahí refrendar la victoria. No pues solo con toda esa zona, eh, yo creo que es una parte una de las zonas donde más necesita que anden ahí los los los políticos a pie checando qué hay, qué falta empezar ¿El nombre de las de las de los hospitales de vaya a veces no sé de... El agua Ya ni quiero ir porque no, no alcanza ¿no? <risa> Llegar hasta allá hoy y... menos ahorita Porque ahorita vamos a hacerle báscula ratera La <risa> sí, vamos a sacudir le vamos a sacar solo la borra <risa> Pero bueno Entonces el distrito ¿Y en el distrito alguna familia que te haya dejado marcado? Que hayas dicho ¿Esta familia por lo menos sí le pudimos ayudar acá? O pues sacamos de... un programa federal de vivienda También el primer año logré dar como 300 viviendas uh -huh. gratis pies de casa federales para las juntas auxiliares y en una zona pues que se llama tilostok perdón no, no, no Til tilostok no arriba perdón me van a decir que ahí no, no llegó el programa fue arriba hay una inspectoría muy muy pobre que está arriba de canoa que ahí sí se te rompe el alma ahorita recuerdo el nombre que ahí dimos que es increíble que eso siga no siendo no hay agua en ahí. la capital no, no toma hay. la gente agua del Hawaii, no, no, no, sí o pulque ah. Y ahorita les digo cómo se ¿En llama. En un puro pretexto, has Clalcos, Tepet, uh -huh. se llama. Es ah. el municipio de Puebla, son 100 500 familias, pero sin agua todavía. Pero me imagino que ya están pegados a la no madrugada. Sí, pero pues no hay, no hay agua, tienen que sacar del highway, o si a veces, como a 10 kilómetros, si por un pequeño agua. Pero ese es el problema de la ciudad, ¿no? Estos, estos, estas diferencias tan, tan marcadas, cuando estamos hablando de la capital. Sí, el reto es, el que llegue a gobernar el municipio, que quiera que quiera gobernarlo bien, el reto es meterse a los cinturones de pobreza y, y tratar de ayudar, ayudar en tres cosas. El agua, que es no hay agua en las colonias, no hay, es, es mentira que haya, tienen que pedir pipas y lo grave es que en algunos casos están contaminadas que la sacan de la presa de Valsequillo sí. eso quiero que hagan un reportaje tengo elementos para afirmarlo sí. hay que tener cuidado porque los pozos clandestinos que están arriba de San Francisco hay gente armada y no te dejan entrar pero como también... lo que está pasando ahorita también De hecho ¿no? apenas manda, precisamente en tu rueda de prensa mencionaste lo de los pozos y mandé a, sí. a los reporteros a, no, mande, este, sí, a, a que te buscaran pues, vamos a para, hacerlo para bien hacer eso, eso ¿no? para ver efectivamente eh porque mi teoría es que obviamente el agua se filtra no, claro, por el ahí estudios sí. Apenas entrevisté a la secretaria de medio ambiente a este ¿A el Arabian. ¿El a, no, del no, estado? estado. A este a Ana Laura. Ana Laura sí. Y ella decía que no, que todo muy cool, que todo muy padre. Pero yo llevo años estudiando y publicando eh, la contaminación acerca de sobre sí, el, el rato ya que la presa de Balsequillo. O sea, y te das cuenta, ¿no? Y de tanto que lees no. y lees y lees y te claves Y han aprobado y... N cantidad de zonas habitacionales En sí. Santo Tomás, Chautla, sí. zonas aledañas a bueno, Que obviamente de algún lado tienen que sacar el agua No tienen agua, ahorita sí. Santo Tomás 1, 2 y 3 son Está servicios. teniendo un problema en estos momentos No ¿sí? tienen agua, tienen que pedir pipas Pero lo grave, y aparte de que en algunos casos están contaminadas Y mucha gente, si tú te vas a hacer un reportaje En San Pedro, Sacachimalpa o Atetela Las señoras no tienen mucho cabello porque, porque están envenenándose con ese tipo de agua. No Sí, hay mucha leucemia, hay cáncer y hay otras enfermedades extrañas. ¿Lo puedes Hay estudios, yo creo que de la agua. Sí, UAC, sí, de sí se, se documentado. Pero lógicamente lo los esconden por la gravedad. El tema, el reto del municipio es uno: el, el agua, el otro es el apoyo a las madres solteras que no tienen trabajo, hay que activar un programa especial y también apoyo asistencial humanitario la reacción a la violencia de y, género también y ¿también? la drogadicción, sí. que tenemos según datos que me pasaron gente especializada nada más en heroinómanos, tenemos seis mil heroinómanos en el municipio de Puebla que te consumen de 500 a 4 mil pesos diarios de droga, y de dónde los van a sacar ¿qué? De tus, Delinquiendo. De los, se roban los cables, se roban tu carro, se roban, entonces ya esto de los policías eso, camión. ya no funcionará nunca uh -huh. si no curamos y abrazamos a esa gente porque no es rechazarla no te no, no ayudamos uh -huh, en nada uh -huh. sino es curarla pero aparte es una enfermedad bien terrible. dices esa, esa esa gente está en los síntomas de pobreza la ¿no? mayoría están en los, los picaderos que son todos los conocen los policías uh -huh. pero nadie los documenta porque a veces es muy barato en el mercado hidalgo en el mercado morelos, en clavijero uh -huh. en xonacatepec en canoa en el resurrección y ahora ya está el famoso este fentanilo ¿no? hay niños peor, peor. y lo puedes documentar en resurrección que se drogan con drogas duras ojalá que fuera con marihuana porque eso es más fácil de arreglar se drogan con, es con piedra o en Santo Tomás Chautla niños de 13, 14 años la piedra está brutal en, en cuanto a, a sobre todo la fuerza y como decías de repente es es, es como un poquito para que se enganchen y terminan y siendo va con heroína, sí ¿no? con algo más fuerte y más rudo que nada estamos hablando de ojalá fuera la michelada. ojalá fuera la michelada. entonces Ahí en el Morelos yo no sí, decir, sí, que sí afirmo que si no logramos entender eso y hacer un gran programa de, de rehabilitación que cuesta porque tienes que darles medicamentos y seguimiento no va a bajar el índice delictivo por más policías, al contrario, cada vez se te va a subir más tomemos el ejemplo de Estados Unidos que tienen 100.000 muertos anuales por fentanilo, nada más por fentanil ah, no, sin no, no. contar los otros tipos de, de, drogas? de, de sustancias químicas, tóxicas entonces Puebla no se dice pero tiene una, una crisis de heroína que vino de azúcar de matamoros con los migrantes hace muchos años, llegó ese tema y se empezó a, a expandir. Que es también, eh, un, va un poco de la mano con los que llegaron también con el uso de las jeringas y también está correlacionado con, incluso con el tema del VIH porque muchos pues, terminaban sí, eh, poniéndose con... Y sí, a lo mejor con, hay herpes, hay muchas cosas que te pueden dar cuando te, te inyectas a otras personas, ¿no? o, o enfermedades que no sabemos. ¿no? Y eso también provoca luego otros, otros, otros eh, temas en la salud. ¿no? Eh, terminan eh, teniendo eh, Daño cerebral severo Y, y vaya Es un, es un, pues, pero, es un mal y es un problema de salud pública Entonces sí está atacando eso Yo creo que son entre otros los grandes retos sí. Aparte la violencia que pues, se deriva de la pobreza De la drogadicción, del hacinamiento. Y no tenemos un diagnóstico que nos lo diga ¿no? De pobreza sí, sí hay Hay uno muy bueno, en lo general en el país De una organización internacional se llama Oxfam Que te habla ah, muy bien son... de pobreza De desigualdad pero... pero en Puebla, pues los últimos censos nacionales Hablan que somos el quinto municipio más pobre del país uh -huh. Por el número de población que tenemos Si tú te vas a los cinturones Habría que hacer un documentario, les acompaño De la pobreza en el sur, por ejemplo Es brutal, ¿eh? El Allá vivimos, eso A mí me dejó muy marcado una vez que fui a Resurrección eh, el hambre que hay en algunas casas. Los niños que comen una vez al día, sí, eso, hasta lloraba. Es, es complicado porque a veces uno quiere ayudar y pues no tienes los elementos económicos para hacerlo, ¿no? Porque son, son muchos casos. ¿no? Sí, y a lo mejor ese día puedes hacer que coman. Pues, una semana, ¿no? Pero, y el resto del, del año. año... ¿Qué pasa? Si sí, la no? familia... Y llegarán otros 100 o 200 o 300 o 500 si ayudas a uno, porque llegan más, se corre la voz. ¿Y qué haces, no? Es no, un no, tema... Hay que, Creo ¿Un que tema habría asistencialista, que ¿no? Un programa de comedores económicos de 10, 15 pesos, como en el DF. Eh, ahí hay comedores voluntarios que el gobierno lleva su, los materiales, los, la materia prima básica, y los voluntarios, profesionistas, gente de buena fe, les da de comer a la gente pone el gas y les da de comer por 20 pesos, ¿no? Eso es muy bueno, porque ayudas a, pues a que crezcan los niños, ¿no? que puedan tener un poquito de... Creo que eso falta en Puebla, nos hemos fijado mucho que en el pavimento, que en la infraestructura, pero hemos descuidado el área que nadie ve que es el agua, el área social y todo eso. Y pues, si no lo, lo, lo atacamos de manera responsable, pues nunca va a acabar la delincuencia. Y es que estos temas no son populares en campaña, no puedes vender un puente, ¿no? O sea, no puedes vender como... O sea, hay temas que muchos políticos se meten, por ejemplo, solamente a lo que es redituablemente para su imagen. Sí, pues que hacen la avenida o, o todo eso, ¿no? Y otro tema que creo que es urgente es la reforestación. Bien hecho. Sí. sí. Aquí tenemos bosques en el municipio todavía, sí. pequeñas áreas boscosas. Tenemos un área rural muy importante... En la zona de, de Tetela Arriba, en la zona del aguacate, ah, sí, eh, en la zona de Sachamayo, Ya de lo que nos, poco que nos cola. cola, que podríamos reforestar con plantas endémicas. Y una zona muy importante en Resurrección, en Chonacatepec, en Canoa, que puede ser bosques eh, muy importantes, pero la verdad, como tú dices, como son a largo plazo, pues no se va a ver, ¿no? Y aquí sí falta un estilo programa Sembrando Vida, con empleo temporal que ayude uh -huh. a reforestar todo eso, ¿no? No, pues hay mucho trabajo por hacer. Y mucha lana que, y requiere, mucha lana que necesita. Y yo creo que con un voluntariado muy grande se pueden hacer. Pero ¿sabes qué está padre? Que están cambiando también el perfil de los políticos que están, están ingresando a estos espacios como los que tú ya, ya por, por fin, ¿no? Llegó gente que trae como otro chip, que trae otro, otro tipo de trabajo, que trae otras ideas. Y ojalá, ojalá, pues este. Este, pues échele ojo, ¿no? Para, próxima, para próximos eventos. Amiga señora, échese su taco, su de, taco ojo. de ojo. Su taco de ojo, ojo. Y si hacemos al... una rifa y me rifa, para <risa> <risa> Vamos a hacer. Ah, soltero. Soy soltero. Ahorita sí fui, fui casado hace algunos años, ah. soy soltero ahorita. Ya, con experiencia, mire. Lo vamos a rifar. Ya. Vamos a sacarle la rifa. Fértil. Fértil. <risa> Y con harto futuro <risa> Bueno, no sabemos, no, no sé Creo que sí, creo que sí Que el mundo <risa> quiere probar No, ¿qué pasó? No. El Jonathan está, está bien prendido pero, eh, pero, ¿sabes qué? Vamos a... Vamos a, este, a, a invitarte a, a muchas veces por por sí, A ver sí, Te comprometo a que me lleves Porque la neta es que a mí el tema la verdad es que, eh, que los temas sociales sí. y medio ambiente son temas que, que, que, que nos caminan. gustan acá en periódico central. Sí, y por ejemplo, ahorita hay que ver las plantas de tratamiento, hay que documentar las que están paradas. ¿no? En las que, sí, porque de nada sirve tener plantas de tratamiento y presumirlas sí, si no, no funcionan. Sí. ¿no? Eso pues es un relajo en la, la ciudad. La crisis, ¿sí? Pues sí, yo no voy a decir que es Eduardo, que es otros. Es un tema que se ha ido dejando. Eh, también... Eh, pues, son problemas que crecen. Que, la verdad, yo, yo tengo un diagnóstico general. Por ejemplo, ¿por qué está así el municipio? Primera oleada fue en el sismo del 86 Llegaron miles de personas y la ciudad no estaba preparada Segunda oleada fue la, la crisis de la guerra contra el narcotráfico Donde miles de gente, de, si ustedes van a las colonias Guerrero, Veracruz, Chiapas, es. Veracruz y también del norte, el norte del país Se vienen a Puebla, Guachurula. Sí, De repente ya todo era todo tocaba pura, este, pura norteña Y la tercera fue un error en la época de Fox y Calderón Que abren un programa de Infonavit, y hacen miles de unidades habitacionales, en Puebla, héroes, galaxias, pero no había la infraestructura y empieza a crecer la ciudad desproporcionadamente, uh -huh. y ahora pues no hay la infraestructura, no hay las y la otra es las invasiones de los no, entonces, de amigos, chica. pero mira... Para soluciones y para todo mal existe Alejandro Carvajal. Ay, mira, ahí rima. <risa> ya hasta te hice tu eslogan. Entonces, si, si ustedes van y si los amedrentan, Antorcha Campesina, y si le sale por ahí Soraya Córdoba, enséñele a la, la foto, foto de, de Carvajal, Carvajal. Carvajal. Y como dicen. No, hicimos las los... Bueno, me Así retiro. Bien. Te queremos, Soraya. Ah, salud, te amo. Te amo. No, no, no. Bueno, no está de más Ser cordiales ¿no? Dicen, dicen lo, este, lo Cortés Nojita Lo Cuauhtémoc lo... No, no, no, no sí. tengo Ahí tengo mi lista ahí como Arias tarde De Soraya Corrado <risa> Pero esta está como por el lugar 5 De los morán <risa> Está como por ahí del 50 entonces sí. No nos preocupemos mientras de la Soraya No, pero por lo menos este, Vamos a estar muy pendientes de todo lo que estás haciendo de trabajo sí. Vamos a invitarlo Vamos a estar Yona este... ya se va a ir a hacer un reportaje Oye, sí está muy muy carrero y la abuela. Ya y habías leído lo que hemos sacado. Sí, sí, sí pero digo, que de lo que, de pero lo que de está México. hablando de la de la de todo el tema cancerígeno de la señora, está sí. muy está bien brutal. Y pues vamos a vamos a, aquí a comprometer a Alejandro Carvajal, a este diputado federal para que venga. Usted tiene dudas, también póngalo acá. Usted es de su distrito, no es de su distrito, también póngalas acá. ¿No escribes? En el e-consulta ¡Ay! Ya compré. De, de mi amigo Rodolfo Ruiz. Ajá. También es mi amigo. Mi ah, Habrías de mandarnos pero. también. Acá te publicamos tu columna. ¿no? Que temas, no se... Es que temas tan interesantes, ¿Sí? sociales, con ese impacto de vivienda y demás, se deben dar a conocer. Sí, ¿no? tratamos de hacerlo, la verdad, en redes, en todos los sentidos. Y sí, las ruedas nos han cubierto, nos han dado cobertura ustedes y otros medios, la verdad. Las ruedas de prensa los lunes a las 10 han funcionado mucho. ¿Se sabrosas? Yo con toda eh, pues alegría, no sé la palabra, pero decirlo, sí, inclusive mi red ha funcionado más que algunos medios de comunicación, sí, de periódicos. Tiene más, no vamos a decir nombres. Mi métrica es el nombre? mensual es de 500 mil perso 500, 500, 500, personas que ven mi red social, ah, nada más de Facebook. Lógicamente algunos en Estados Unidos, Tijuana, México, pero sí tengo un alcance interesante hasta sí. la vamos a cambiar la venta, la vengo pero sí me ha funcionado, ¿no? Entonces, y eh, eso me ha hecho que tú pues, sí llegue y, y ahí más o menos permee, ¿no? ¿Y dónde te siguen para los que para los que no sepan dónde encontrar a Alejandro Carvajal? Mira, es eh, TikTok. Sí, aparte anda bien movido en TikTok. Es Alejandro Carvajal 1, Carvajal con V con con En Facebook es Alejandro Carvajal. En el, el Instagram que hay, si no le he agarrado mucho la onda Le falta mucho para crecer ahí Es a-carvajal6 Ok Y en Twitter Que es pues, más así Pero casi ahí. no la usas en Twitter, en Twitter sí, pero es pues, más negro Más para echar bronca, dice Pues subo ahí, pero es, es un, mi red es, es sencillón ahí Es a carvajal -H. A Carvajalache Sí, sí subo mis temas eh. Bueno, pues ahí lo tienen amigos, amigas de el Distrito 6 de Puebla y, ¿Y de todo, Puebla, de todo la capital? Puebla capital. Sigan a Alejandro Carvajal, vale mucho la pena. Qué bueno que existen políticos como él, este, porque son los con que la dan la cara y que, pues, al final, dan la cara por la ciudad. Y que pues Luchamos ganas, ¿no? A veces con muchos eh, problemas porque no podemos ser todo también. precariedad también. me imagino. Pues no voy a decir que los pagan mal, sería de llorar, ¿no? Pero sí queremos hacer más, pero no tenemos a veces los elementos. Pero bueno, eh, vamos ahí avanzando, ¿sí? Y tratamos de cumplir con algunas. Me llegan miles de gestiones que a veces no puedo cumplir sillas de ruedas. Base. No tomo voy poco a poco, es complicado el estilo también. Te vamos a poner nuestro granito de arena, te vamos a mandar sí. a la tía Mundi como voluntario para ah. llevar a viejitos para hacer pues todo lo que pesas. Yo pensé que le ibas a ofrecer una silla de ruedas. <risa> o sea, este es lo pensé Así suelta la silla aquí, hashtag, Ay, hasta se hasta. Lo Que en paz no, no es pan, no es <risa> Hasta su monumento ya lo Ay, Dios mío. Yo si llego le voy a quitar ese monumento harías <risa> muy bien o si sea, sí, que todos escuchen de la no es cierto doña coral <risa> <risa> déjate ¿no? doña coral doña lupita doña su esposa Lu? <risa> pero bueno bueno te agradecemos muchísimo alejandro carvajal esta es tu casa por favor mándame tu columna Sí. Ya. Te, te la te tengo que ar armar otra porque es exclusiva de Rodolfo. ¿Cómo? ¿Cómo? es exclusividad Rodolfo. pues es pues un acuerdo verbal que yo me acuerdo así lo asumí. Ay, amigo Rodolfo. Bueno, no hay bronca. Nosotros esperamos la exclusiva nuestra está bien. ¿Qué día está bien para El que guste. Sí, te... ¿Qué día tiene más? Ah, lunes, martes sería como el martes. El martes. Bueno. Hecho, ya. Próximamente, ahora sí. Flash informativo, próximo martes. <ríe> <en> Alejandro <ríe> Carvajal en el periódico central. En y todas Además las vamos opinión. a tener aquí muy seguido. Muy seguido. Sí, sí, sí, sí. Pero de veras, eh. No, no, no. Yo estoy listo, eh. Aquí vamos a hacer las ruedas de prensa de los lunes, ah, ¿casi? que ah, <risa> no, Estaría bien. Es un muy <risa> bueno estudio. ¿no? Nos vamos, nos vamos de, te sales de la rueda de prensa también para acá para que sigamos echando ¿eh? y con la bronca ahí a, a todo. Y ahí. Están buenos esos programas. Ahorita vamos a grabar un TikTok a ver qué se nos. A ver, ahora para que se vea el central Central Municipal. Central Municipal. No, no, ese es otro. Ese es otro. Que nos andan ya se nos echaron a Linda y nosotros, ¿qué? ¿Qué? No, nosotros Pero, no somos. Te agradecemos muchísimo Muchas que gracias. estuviste con nosotros y vamos a darle mucho seguimiento a tu trabajo. Gracias, Jonadab. Gracias también por la charla y a todo tu Estamos pendientes, recuerden, amigos, en todas las redes sociales de, uh, bueno, en Periódico Central, arroba Central Puebla, arroba, la página Negra MX, Arroba Revista Rayas. Ya saben que estamos en Twitter, Facebook, Instagram. Ya estamos, ya más, sí falta el OnlyFans del Jonathan, pero bueno. ¡Gracias! Bye. Hasta bien cabrón el alcance. Bye.